Buenos días, un saludo a todos los amigos de blog, a los suscriptores y a todos aquellos que se acercan a este blog con la intención de utilizarlo para transformarse y transformar el mundo. Que ese es el lema de este blog, transformarte para transformar el mundo, porque amigo, no se puede hacer una cosa sin la otra. ...cómo vas a transformar el mundo si tú no te transformas antes... ...o las dos cosas al mismo tiempo... ...pero es necesario la transformación personal. Mire, hoy les voy a hablar del narcisismo. El narcisismo es, para mí, eh, como psicólogo... ...con la experiencia que tengo de, de 42 años de ejercicio profesional... ...que solo me he dedicado a eso... Les puedo decir que para mí el narcisismo es el aspecto más importante de la personalidad humana. Les voy a hablar en este vídeo, le va a quedar claro qué es el narcisismo, le va a quedar claro qué tipo de narcisismo hay, le va a quedar claro qué importancia tiene el narcisismo en nuestra vida, en nuestra vida de familia, en nuestra vida personal, en nuestra vida profesional... En, nuestra, en la relación con los hijos, en la relación con los alumnos, en las personas, en un trabajo, en un trabajo, con los amigos, etcétera, etcétera. Todo eso le va a quedar claro. Eh, porque actualmente se está divulgando mucho la palabra narcisismo, pero se le da un sentido normalmente peyorativo. ¿Qué narcisista eres? Así como ¿Qué egoísta eres? O este es un narcisista de, de medio pelo, ¿no? Cosas así. Bueno. Entonces, eh, el narcisismo puede tener un poder destructivo muy grande, eh, ojo, muy grande, pero también puede tener un poder constructivo muy grande, muy grande. Eh, podemos hablar de varios tipos de narcisismo, por ejemplo, el narcisismo destructivo, el narcisismo bueno, el narcisismo sano el narcisismo patológico y también les voy a hablar de que, cómo entendemos la idea de narcisismo en la psicología profunda. Mire, en la sociedad, actualmente, en este momento, en todos los días y todos los meses del año, hay montones de personas que hacen un esfuerzo descomunal en el trabajo, con la familia, con los amigos, en montones de cosas de su vida para conseguir un buen narcisismo. ¿Qué me dicen ustedes de la persona que se machaca en un gimnasio o haciendo deporte, mucho deporte, para tener un cuerpo maravilloso, bello, bien formado, musculado, y etcétera, etcétera? Pues hay montones de gente, ustedes lo saben. Ese es el narcisismo del cuerpo. Hay mucha gente que ha tomado como objetivo de su narcisismo su cuerpo, entonces utilizan su cuerpo para, eh, o, para poder mirarse en el espejo de su cuerpo y decirse, ah, qué bien estoy, qué guapo estoy, qué bien estoy, qué guapa soy, qué bien, qué atractiva estoy. ¿Eh? Es una especie de autoenamoramiento, es un... ...un enamoramiento de ustedes mismos... ...y esto, esto eh, como les digo... ...es una fuente de vida... ...tener una buena imagen de nosotros es una fuente de vida... ...pero como les he dicho hay muchas personas... ...que se dejan la vida... ...en el esfuerzo que hacen diariamente... ...estudiando, trabajando, consiguiendo dinero... ...consiguiendo cosas materiales, a través de la cultura... ...a través de, de diferentes objetivos. ¿Para qué? Pues para verse bien. Pero fíjense, el poder destructivo del narcisismo consiste en que... ...un narcisismo llevado a un grado muy grande puede incluso quitarle a usted la vida. De hecho, muchos problemas que actualmente hay son fruto de un narcisismo exacerbado, exagerado, grandioso. Por ejemplo, muchas enfermedades, por ejemplo, los infartos de miocardio, los ictus, eh, problemas, problemas cardiovasculares, son problemas debido a un esfuerzo excesivo. ¿Para qué? Pues, por ejemplo, para poder tener un mejor trabajo, para poder optar a puestos mejores, para poder tener mucho más dinero para poder tener mucho más poder, para poder ser el más guapo, el más guapo de la clase, la más guapa de la calle, el, el, más, eh, eh, el, que, el que cree más expectativas cuando él está allí presente. Y la gente se mata literalmente por tener un narcisismo que provoque el entusiasmo, las expectativas la admiración de los demás. Y esto, ustedes y yo, lo vemos diariamente, diariamente. La gente muchas veces va muy loca, porque necesita, necesita construir dentro de ellos una imagen de sí mismo que les, que les dé eso, que les haga algo así como ser un gran espejo en el que todos los demás puedan merecer y decir, ¡oh, este hombre, esta mujer, qué maravilloso ...qué grande es, ¿no? Pero ojo, con ese narcisismo... ...porque llevado a su máximo desarrollo y su, y su poder más extremo... ...puede costarnos la vida. A ustedes, a mí o a cualquiera, nos puede costar la vida. Porque hay que saber luchar para tener una buena imagen de nosotros mismos. Pero todo no consiste en eso. El cuidado de nosotros mismos en el aspecto físico en el aspecto intelectual, en el aspecto familiar, laboral, profesional, tiene que ser equilibrado, equilibrado. No podemos jugar jugarlo todo a una carta, no, porque la baraja tiene muchas cartas y tenemos que tener en cuenta todas las cartas. Entonces, hay un narcisismo destructivo, destructivo, destructivo. Hay un narcisismo patológico, no es lo mismo de narcisismo destructivo que narcisismo patológico. El narcisismo destructivo está muy, eh, digamos, cultivado a través de, de la sociedad, de, de la sociedad de mercado. Por ejemplo, ¿por qué? Porque a través o utilizando el narcisismo se venden, el mercado vende mucho. El mercado vende mucho. Si ustedes analizan la publicidad en la televisión, verán que la mayoría de los anuncios tienen un componente narcisista. Por ejemplo, haciendo esto usted será el más guapo, vistiendo así usted será la más bella del baile, eh, teniendo esta profesión usted será más admirado, vistiendo de esta manera todo el mundo le, le mirará, teniendo este tipo usted será la, la más cortejada y la más eh, que ligue más etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, le están invitando constantemente, nos están invitando constantemente a consumir productos, sean del tipo que sea, porque nos dicen que con esos productos nuestro narcisismo aumentará y conseguiremos muchas más cosas. Y el narcisismo está sobreexplotado, es una mina sin fondo. Hay los, los, la publicidad, la economía, la televisión, la internet... ...ha apostado a tope, a tope... A, ...las empresas se machacan la cabeza pensando... ...qué palabras, qué imágenes... Qué ...difundir, ¿para qué? ...para que su producto sea un producto estrella... ...estrella... ...y que la gente cuando mire ese anuncio... ...se quede embelesada diciendo... ...oh, esto me lo tengo que comprar... ...hombre, claro que sí... ...esto me va a hacer brillar... ...y esto... ...entonces... El narcisismo, patológico, que el narcisismo patológico, para hablar de narcisismo patológico no destructivo, tiene que haber habido un problema, un trauma muy grande en los primeros años de la vida. Entonces, ¿qué ha pasado? Que si en los primeros años de la vida, los cinco primeros años, ha habido un trauma, un trauma, y esto lo repito, no es un acontecimiento puntual, un, acontecimiento, un trauma es un acontecimiento que se da a lo largo de bastante tiempo. Un, un trauma puntual no produce una patología normalmente lo que produce patologías graves son los traumas que duran años por ejemplo, un niño un niño que desde que nace hasta que tiene cinco años no se le ha mirado nunca la cara y no se le ha dado el amor necesario, ni el valor necesario, ni la relación necesaria, ni se ha compartido con él, ni se ha tenido intimidad, ni ha sentido ese beso, ese abrazo, esa valoración, evidentemente ese va a ser un niño con una patología narcisista. ¿Por qué? Porque va a tener que se va a ver, se va a ver envuelto en un esfuerzo para conseguir eso que no le dieron, eso que no sintió eso que estuvo ausente en su vida y que por tanto va a querer ser el mejor médico, el mejor taxista o el mejor deportista o el mejor el que vaya mejor vestido o el que haga billerías para ser el mejor en algo. Ustedes saben que ahora mismo también hay montones de deportes de riesgo. Hay gente que se juega la vida continuamente. ¿Qué le diré yo ahora aquí en España en los Sanfermines? La gente va a los Sanfermines. ¿Por qué la gente corre delante de los toros sabiendo que se puede jugar la vida? ¿Por qué? Ah, porque dice, porque luego dice, jo, yo estuve en aquella en, en aquella encierro, iba de los primeros, y fíjate, salí en la televisión, mira, allí estaba yo tocando los cuernos a aquel toro, y se fanfarronean delante de su amigo, y lo viven con, como una gran proeza. O los que hacen el pointing, o yo qué sé, o, o rutas muy peligrosas, o deportes de lanzarse desde no sé dónde. Eh, esto ustedes saben. Que hay montones de gente, esto que dicen, quiero que me suba la adrenalina, es decir quiero sentir, quiero sentir así dentro de mí como un poder, como algo extraordinario, como me, hago que me haga sentirme rompiendo la rutina de cada día y rompiendo toda la monotonía que cada día tiene. Y entonces todo eso a la gente le ofrece un poder narcisista. Pero ya le repito, para que un narcisismo sea patológico, tiene que haber habido traumas muy graves en los primeros años. Puede afectar a las, eh, los, las patologías psicóticas, las patologías borderline, ¿eh? las patologías que están ahí, que no son ni psicóticas ni neuróticas, eh, y las patologías también neuróticas, eh, tienen un componente de narcisismo grande porque, porque las personas han sufrido algo, algo en esa relación, en esa intimidad con los otros, en esa... ...en esa puesta a prueba de aquello que tenían que haber recibido... ...y que ellos tenían que haber ofrecido... ...si todo eso no se ha dado en esos años... ...va a haber algún tipo de patología... ...más grave o menos grave... ...pero va a haber algún tipo de patología... ...esa es la patología... ...las personas que, de, que no han tenido ese problema... ...pero que luego en la sociedad... ...la sociedad les empuja, les presiona... ...por ejemplo, si usted tiene una empresa... ...estoy pensando ahora mismo en personas concretas... ...si usted tiene una empresa... ...dice, yo quiero que mi empresa sea la mejor... ...y usted lucha día y noche... ...y hace viajes y procura tener... ...las mejores páginas en internet... ...la mejor difusión a través de las red, redes... etcétera. ...y eso qué, eso qué lleva... ...lleva echarle horas... ...muchas horas... ...porque todo eso necesita muchas horas... ...necesita mucho dinero... ...necesita mucho tiempo... ...necesita mucho, mucho, mucho de todo... Y para eso hay que dedicarle mucho esfuerzo. Y ese esfuerzo, cuando es excesivo, porque la presión social... ¿La presión social? ¿qué, ¿Qué dice la presión social? Tienes que ser el mejor, tienes que ser el más grande, tienes que ser el que tenga más dinero, tienes que ser el mejor médico, el mejor abogado, el mejor arquitecto, el mejor mecánico, el que tenga el, la mejor empresa, el mejor taller. Y entonces, el mejor, el mejor, el mejor, ¿qué hace? que nos aprieta como si fuera un traje y nos, y nos hace que, saquemos, que nos saquemos hasta los cigarrillos para conseguir esos objetivos del poder, del valor, del mejor, del que tenga más, etc. Mire, una de las cosas que muchas veces olvidamos, olvidamos, eh, es que, la sociedad nos presiona sobre todo con este, con este narcisismo del poder y del tener, pero presiona muy poco con el narcisismo de la construcción interior. La fortaleza que tenemos que construir dentro de nosotros para tener un narcisismo bueno tiene que ser cuidada, tiene que ser cultivada, tiene que ser valorada, tiene que hacerse cada día, porque si no, usted puede tener mucho dinero, pero ser un desgraciado como la copa de un pino. Mire, hay un caso del que no he hablado nunca en, en, desde que estoy haciendo vídeos, no he hablado nunca de este caso, voy a hacerle un muy breve resumen. Un día, hace ya, ¿qué hará? Pues unos 15 años, por ahí, no puedo precisar, al final de la tarde... Me quedaba que ver a un, a un paciente y estaba yo esperando para recibir a ese paciente que estaba a punto de llegar. Recibo una llamada de un señor que me dice, por favor, necesito hablar con alguien, quiero que me vea usted hoy. Y eran las siete de la tarde. Yo ya no iba a ver a nadie después de aquella paciente que me estaba que ya iba a llegar. Y me dice desesperadamente, por favor, recíbame porque creo que mañana... No voy a estar en este mundo si no hablo con nadie. Yo hice un esfuerzo y le recibí. Y el Señor este me dice, al principio de la, de la sesión, de esa, me dice, mire, yo lo tengo todo, tengo mucho dinero, tengo mucho dinero. Dice, pero soy un desgraciado. Dice, ya he estado tres o cuatro noches en la azotea del edificio donde vivo. ...dispuesto a tirarme, dice, estoy aquí de milagro, dice, no creo, y no creo que hubiera durado un día más, ¿por qué? Porque mi vida no tiene sentido. Y me habló de un montón de cosas, era un hombre que se había quedado viudo, su mujer había muerto de cáncer, hacía unos dos años, era un hombre que tenía hijos, que estaban en el extranjero, que estaban cada uno en un país diferente, que se veían poco... Era un hombre que había perdido la esperanza, había perdido el sentido. ¿Por qué? Porque en su vida había cultivado mucho el narcisismo del poder. Y sí, se había convertido en un hombre poderoso. En hombre poderoso. Ahora ya estaba jubilado y había dejado sus negocios, que eran bastantes, en manos de otras gentes pero no había cultivado, no había construido un hombre interior que pudiera llenar su espíritu de otras cosas que no fuera el poder del tener, el poder de poseer, el poder del dinero. Un buen narcisismo no solo se construye a través de lo material. Es verdad que lo material es importante, es verdad que necesitamos... Tener lo material, claro que sí, que nadie piense que yo estoy en contra de lo material, no estoy en contra, todos tenemos que tener lo suficiente para poder vivir con dignidad y no estar rebanándonos la cabeza pensando en lo material, no. Lo, que no, lo que es equivocado y erróneo es poner nuestros objetivos, nuestra fuerza, nuestro interés en el tener, en el poseer de una forma ...exclusiva, sin encontrar un equilibrio entre el tener lo suficiente... ...lo suficiente para vivir y en tener y en cultivar nuestro espíritu... ...cultivar el amor, cultivar la amistad, cultivar la relación, cultivar la intimidad... ...todas esas cosas tenemos que cultivarlas, cultivar nuestro espíritu... ¿eh? Bien, entonces hemos hablado de un narcisismo destructivo... ...de un narcisismo patológico... ...y también quiero hablar de, de que en la psicología profunda... ...entendemos, hablamos de narcisismo en el sentido siguiente... ...en el sentido de que nuestra motivación, nuestro interés... ...podemos ponerlo, puede ser una, un interés que esté equilibrado... cuando cuando el narcisismo está equilibrado? ...cuando ponemos parte de nuestro interés, digamos el 50%... ...en nuestra relación con el mundo exterior nuestra familia, nuestro trabajo, nuestros hijos, nuestros amigos y la otra parte la podemos poner en el cultivo de nuestra personalidad, de nuestra intimidad. Entonces, hay un narcisismo equilibrado, equilibrado, cuando una persona una persona una persona psicótica se caracteriza por se caracteriza porque ha quitado ha dejado de tener interés en el mundo, en el mundo digamos que sea ensimismado en sí mismo, que vive de alucinaciones y delirios y no puede ya conectar con ese mundo de una forma adecuada, porque sí que conecta, pero de una forma muy enfermiza, no puede conectar con el mundo de una forma adecuada por esa enfermedad que tiene tan grave como la psicosis. Entonces esto es lo que entendemos en psicología profunda por un narcisismo adecuado. Poder distribuir nuestra energía y nuestra motivación y nuestro interés en nosotros mismos de una forma sana y en el mundo, en todas aquellas cosas que tienen relación con el mundo. La familia, los amigos, el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, mire, pues hay un narcisismo del cuerpo, hay un narcisismo de la mente, hay un narcisismo, eh, digamos... De la personalidad, actualmente, ya lo he dicho antes, el narcisismo del cuerpo está muy de moda, pero aquellos que cultivan mucho el cuerpo, yo les diría una cosa, les diría, amigo, amiga, está bien que cultives el cuerpo, es bueno que cultives tu cuerpo, pero no te olvides que no eres solo cuerpo, que tienes deseos, sueños, sentimientos... Necesidad de intimidad. Intimidad del espíritu. ¿Qué es la intimidad? La intimidad es cuando, cuando podemos estar con alguien y compartir el alma. El alma. Eso es la intimidad. Cuando es esas personas... El otro día me decía una paciente, una paciente me decía, dice, mire, estuve hablando con un señor, estuvimos cenando, después nos quedamos hablando. ...un gran rato y tomando una copa... ...dice y después cerraron el restaurante... ...y nos fuimos a un banquito... ...me lo decía así... ...y estuvimos hablando... ...hasta las seis de la mañana en el banquito... ...dice, me sentía tan a gusto... ...esta señora, esta mujer... ...estaba hablando con un hombre... ...que son amigos... ...dice, me sentía tan a gusto hablando con este amigo... ...que cuando nos despedimos... ...es que yo hubiera seguido hablando... ¿Por qué? Porque se sentía a gusto, porque estaba compartiendo con aquel hombre su intimidad, sus deseos, sus proyectos, su sinceridad y él con ella. Y se les pasaba el tiempo volando. Ahí había ese cultivo del espíritu. Entonces, cultivar el cuerpo, cultivar la mente, cultivar la personalidad, tener un narcisismo equilibrado. Y ojo a esto que les voy a decir. Mire, los padres... ...tienen que saber cultivar el narcisismo en la familia. Lo más, lo más bonito que ustedes le... ...ustedes le pueden decir a, a un hijo suyo... ...oye Pedro, eh, mira, ¿por qué no haces esto? Y se lo pueden decir de muchas maneras... ...se lo puede decir um, como, como una obligación... ...como algo pesado... ...o se lo pueden decir de una forma, con su palabra, con su voz... ...diciendo que aquello que van a hacer es bueno para él... Eh, que puede disfrutar haciéndolo, y todos esos mensajes positivos va a hacer, va a cultivar su narcisismo, su narcisismo va a cultivar el, la forma en que él se percibe a sí mismo a través de las cosas que hace y en la relación con su padre. Luego hablo a los profesores, los colegios de primaria, secundaria, primera infancia, universidad, los profesores... Muchos profesores creen que ser profesor es llegar ahí y soltar el rollo, por muy bien que usted lo suelte, y, por, y aunque sea un tema muy bonito, no, hombre, no, ser profesor no es eso. Oye, eso ya está anticuado, eso ya es del pasado. ¿Eh? Si usted quiere ser un, un, un antiguo, haga, haga, sea profesor así. Los profesores de ahora, los profesores nuevos, son los que cultivan el narcisismo en su clase y hacen que sus alumnos se sientan a gusto, se sienta bien, sientan que el conocimiento, la relación y el éxito, todo va en un mismo plato, y que entonces cuando salen de la clase, de aquella actividad que han hecho juntos, entre profesores y ellos, se sienten valiosos, se sienten con autoestima, se sienten con éxito, sienten que sus sentimientos han sido respetados, valorados, expresados, que se ha contado con ellos. Eso es lo que hace. El otro día me decía un, un, un niño que tiene ahora 11 años, me decía, yo quiero ser profesor. Sí, lo decía clarísimo. Pero es que ese mismo niño, un tiempo antes, en este mismo año, me habló de que ha tenido dos cursos seguidos, dos profesores que le han hecho que se le caiga la baba. Que ha estado con ellos... A gusto, pero no se pueden ustedes imaginar lo a gusto que ha estado con esos profesores. No me extraña que ese niño diga que quiere ser profesor. ¿Por qué? Porque ha tenido un trato maravilloso con esos profesores. Ha sido un trato exquisito y él está lleno de esa relación, de esa intimidad que ha tenido con esos profesores. Y luego en los trabajos, amigo, en los trabajos, muchos, muchos... Gente de mucha, muchos muchos eh, que tienen una empresa se rompen la cabeza pensando cómo producir más. Mire, si ustedes quieren que la gente que trabaja con ustedes produzca más, tienen que estar a gusto, tienen que estar a, y a gusto en todos los sentidos, porque hacen un trabajo que les guste, que sienten pasión por él, porque están bien pagados, bien pagados, sí, bien pagados. ¿Qué quieren ustedes? ...que un, sus trabajadores estén a gusto... ...si le pagan una miseria... ...pues no hombre no... ...estarán muy a disgusto... ...y harán lo menos que pueda... ...y no lo harán muy bien... A, ...a no ser que tengan miedo... ...porque el miedo también muchas veces... ...hace que... ...claro si dicen... ...es que me van a tirar si no hago esto muy bien... ...pero... ...no tendrán mucho interés... ...por tanto... ...cultive ustedes en sus empresas... ...el narcisismo... ...y ojo... ...una cosa que muchas veces en las empresas... ...se le está dando cada vez más importancia... Los psicólogos, es necesario que haya psicólogos especialistas en la relación con las empresas. Pero no solo en el sentido de decir, yo voy a hacer que esta gente tenga más motivación para tener más dinero. No, porque ya nos estamos... Voy a hacer que esta gente tenga más motivación porque sí, esta empresa tiene que ir bien. Pero ir bien no significa solo que la empresa produzca más y gane más dinero. Significa que la gente que hay aquí, en esta empresa, sean uno o sean cinco mil, eh, estén a gusto, sean felices, que haya buena relación entre ellos, que sean buenos compañeros, que compartan el alma y el cuerpo, que hagan el trabajo por el que sientan pasión. Esto, los empresarios, tienen que tenerlo muy en cuenta. Y muchas veces se rompen la cabeza a ver cómo voy a hacer esto en Internet para que llegue el mensaje, me voy a China, me voy a Japón, me voy a cualquier país para que mi empresa... Sí, pero se olvidan a veces de las cosas que tienen delante de las narices y que están allí, ¿eh? que los tienen delante todos los días y que muchas veces, a lo mejor ni se conocen, ni se han hablado nunca, ni se han saludado nunca. Una cosa que tienen que hacer los empresarios es cultivar las relaciones entre la gente de esa empresa, que se conozcan bien, que disfruten juntos, hacer reuniones, actos para disfrutar juntos, para compartir cosas. ¿eh? Entonces ustedes tendrán una empresa como la copa de un pino. Bueno, no les quiero cansar más, pero... El narcisismo quiere decir esto, quiere decir que para poder vernos a nosotros mismos con un amor sano, tenemos que cultivar todas estas cosas que les estoy diciendo y tener un narcisismo equilibrado, un narcisismo del cuerpo, un narcisismo del alma, un narcisismo de las relaciones sociales, porque amigos, tenemos que que construir dentro de nosotros una gran fortaleza, porque tenemos que cambiarnos para poder cambiar el mundo. Y tenemos que cambiar el mundo, porque el mundo no se cambia solo, o lo cambiamos nosotros, usted y yo, o no lo cambia nadie. No piense en los que gobiernan, usted lo tiene que cambiar, yo lo tengo que cambiar. Y no me diga que no se le ocurre nada, piense un poco... Tenga un poco de... Arriesguese un poco y verá cómo se le ocurren un montón de cosas. Gracias. Un saludo a todos.